En Hermanas Mirabal, al igual que en San Francisco de Macorís, hay un conflicto con la entrega eh, supuestamente de manera irregular de unos apartamentos, tanto en la villa allá en Hermanas Mirabal como en San Francisco de Macorís en, en Aguayo. Miren, bueno, quiero comunicarme con Elías Polanco eh, que es un dirigente del PRM, incluso regidor electo allá en Tenares, eh, porque tenemos la información eh, de que algunos sectores del PRM en esa provincia estaban buscando eh, de que no se entregaran estos apartamentos con el objetivo de tener ellos el control y tenemos por, en la vía telefónica a nuestro amigo eh, Elías Polanco. Vamos a ponerlo aquí en lo ah bueno el sido aquí con quien vamos a conversar. Buenos días Elías. Me escucha Elías. Ahí. Eh, no, parece que hay un, un ligero problema. Vamos a ponerlo aquí, muchachos. Sin, sin... Eh, tenemos la información, eh, a raíz de alguna protesta que se dieron en, en Hermanas Mirabal, de que sectores del PRM están tratando de evitar que se entreguen en dichos apartamentos, supuestamente para apoderarse de ellos. ¿Qué hay de cierto en esta información? ¿Me escucha, Elías? A toda la gente que sigue este espacio. Eh... ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho perfectamente. Dale, aquí. Hello. Ajá, Te escucho perfectamente. Toda persona, toda persona que en este espacio. A, a nosotros nos da, nos da pena, uh -huh. nos da lástima, nos da vergüenza que los sectores de, del poder, sabiendo que le quedan 10 días, quieren atribuirle cosas a este partido, el Partido Revolucionario Moderno, que está dando cátedra de cómo debe comenzar a gobernarse una nación. Atribuirle... Esas protestas que están haciendo la dirigencia de los barrios populares de la parte baja y la parte alta de Salcedo, llámese el, el Falco y el colectivo, al PRM, es una bajeza, es una indelicadeza. Nosotros sí vamos a estar y hemos estado pegados a la verdad. Desde el principio de los Juegos Deportivos Nacionales, Manda Mirabal, Elías Polanco, lo personal, ha dicho que ha sido una vulgar estafa lo que ha hecho Danilo de Díaz con el deporte nacional, incluyendo las Villas olímpicas, de los doscientos y tantos apartamentos que se construyeron para obligar a los atletas esa repartición que se hizo no tiene la mínima calidad moral para que sea recibida buena y válida por el, el próximo ministro de deportes el que va a ser ministro de, el ministerio de vivienda porque el INVI va a desaparecer el nuevo director del banco de reservas deben reunirse junto con el ministerio de obra pública para revisar de punta a punta todo lo malo que antes que se hizo la repartición de esa Villa Olímpica, Elías, en Hermanas Mirabal. ¿Ustedes tienen algún documento que avale dicha entrega? ¿Saben a quién se la han entregado? ¿Tienen eh, eh, alguna información concreta? ¿Tú podrías mencionar, algunos, medio, ¿tú puedes mencionar aquí algunos nombres de la gente que han sido beneficiadas, que no lo merecen? En los medios de comunicación que nosotros manejamos y sobre todo en las redes sociales hay ocho páginas de personas que son altos dirigentes del PLD, incluyendo Fiscales actuales, escúchame bien. Fiscales. Miembro del ministerio, del ministerio Público actual, en ese estado Entonces, es, es algo preocupante. Mientras en Salcedo, en los barrios del Hoyo, del Alto de los Livianos, detrás de los Mangos, de Vietnam, del Cementerio, de Rabo Duro, del Hoyo, hay gente viviendo en extrema pobreza. Estas personas se reparten como si el erario fuera de ellos, se reparten todo, sin ningún tipo de control, porque son insaciables. Nosotros sí. no tenemos que ver nada, el PRM, con lo que esta gente está haciendo absolutamente nada. Ahora, el pueblo está indignado por la forma burda, burlesca, como ellos han estado trujándole al pueblo sobre todo el municipio de Salcedo que ellos son los que saben los que pueden tomar decisiones por otros aquí en la provincia hermana Elías, ese listado que tú dices es un listado oficial o usted tiene ya título de propiedad es un documento que ha salido del INVI o ha salido del Ministerio de Deportes ¿qué es lo que usted este, tiene? Ese, ese, ese listado salió del INVI porque eh, tiene el sello del Instituto Nacional de la Vivienda del INVI eh, entre, y te digo que me da pena ver abogados, eh, fiscales, ingenieros detrás de esos apartamentos matándose gente de aquí de que se dan eh, en, el, en el pecho diciendo que son de la sociedad civil y que son de Me ¿Tú bancos. puedes mencionar por lo menos tres nombres de esa gente? Bueno, puedo <risa> decirte eh, varios ¿Qué? Eh, ahí está el, el, el procurador fiscal de la provincia hermana Mirabal, Viterbo Cabral ¿Viterbo Cabral? ¿Sinato? Sí, está bueno, la señora Duarte, Duarte González eh, que está, trabaja en la oficina técnica de la mujer con un apartamento, está Alfredo Acosta López quien es de, del Instituto Nacional de Educación Física escolar Risa con un apartamento, entre otras y otras. Pero una pregunta, no, ¿esa gente no tiene casa eh. Aparentemente ellos no tienen casa. Pero ¿cómo tú vas a decir que Viterbo Cabral, que yo sé dónde vive en Ojo de Agua, no tiene una casa? Pues tiene que tenerla. Y aparece Viterbo Cabral en ese listado de manera oficial como, eh, como eh, beneficiario de esos apartamentos. Así como tú acabas de decir. Elías. Y... Eh, no, yo, Andy, buenos días. Eh, Carolina, Carolina. Carolina, eh, Carolina buenos días. Sí, Elías, una pregunta. ¿Qué va a proceder en el caso? Ustedes como oposición o como gobierno entrante, eh, ¿van a dejar que esto continúe eh, así de manera irregular, por decirlo de alguna manera, entregándolo quizás sin personas que cumplan con los requisitos para obtener el apartamento? O sea, ¿qué va a pasar con este caso allá en la provincia? ayer está, estuvimos reunidos ayer y nosotros con el ministro de, de obras públicas recién designado del Lina Ascensión Burgos y eh, reitero, junto con el que va a ser el ministro de, de vivienda de la República Dominicana y el nuevo director general del Banco de Reserva van a hacer un levantamiento eh, al lado del Ministerio de Deportes eh, porque realmente nosotros entendemos que ha sido un apotreco que se ha hecho ahí ver al ex gobernador Lolo Pallero corriendo detrás de un apartamento de esos su... ¿Lolo es una... Pallero? Lolo Pallero es una vergüenza no, pero ¿cómo va a realmente? ser? Es una vergüenza, es una lástima, es un atropello a la clase pobre, a la clase humilde oh, sí. de acá, de la provincia hermana Mirabal. Que entrevista a Lolo Payero para que responda a esta, a esta acusación. Sí, el Lolo, Lolo estaba hasta haciendo la fila ayer, tomando el sol a las 2 y 30 de la tarde, el candente sol, detrás de él, ver si podía eh, ser beneficiado con un apartamento porque la pobreza lo está matando. Pero ¿y por qué estaban haciendo fila? Porque se supone que eso en... lo manda directamente el INVI. Porque eh, supuestamente ayer era que, era que estaban haciendo el listado, eh, desde las 12 del día, más o menos hasta las 3 de la tarde, y ya a las 6 de la tarde ya el documento emitido inmediatamente por el O Eso sea, es una, una burla total a este pueblo de la provincia hermana Pekabal. ¿vale? Bueno, eh, gracias a Elías Polanco, imaginamos que ya luego de que eh, termine, o que salga Danilo Media del Poder y entre Luis Abinader, me imagino que estarán haciendo una investigación profunda en... Te, eh, te puedo adelantar, en... En... ¿Te, puedo, te puedo adelantar ya que a partir del martes 18 de este mes de agosto, inmediatamente comienza la investigación de lo que, se, lo que fue la repartición de esa Villa olímpica, te reitero, por el que va a ser el nuevo ministro de vivienda, el director del banco de reservas, recién nombrado, el ministro de deportes y el ministro de obras públicas. Eso, según nos han dicho, se va a revisar de manera total, desde arriba hasta abajo. Quienes reúnen las condiciones para recibir un apartamento de eso, que no tengan de ningún tipo de temor. Ahora, aquellos que saben y entienden, que no tienen la necesidad de que ese apartamento se lo otorgue, es posible que se, se, le, se le quite y se le coloque a una persona que realmente lo necesita. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Elías Polanco, quien es el regidor y dirigente del PRM en la provincia de Hermanas Mirabal, por esta información eh, de suma importancia que ha compartido con nosotros en el día de hoy.